muy buenas cómo están en este caso vamos a en este video vamos a enseñar cómo instalar windows pero haciéndolo bien no cómo instalarlo sino cómo instalarlo bien cómo se debe instalar windows que no es como lo hacen en el 90% de los casos las empresas que te dan una computadora con windows ni es como lo hacen los técnicos tampoco eh, Bien. Este, se, podrá, ¿Se podrá preguntar la persona que está mirando por qué, ¿Por qué esta persona eh, tiene como un, una forma distinta de hacer esto? Bueno, porque no solamente he estudiado a Windows, a, a, a, a tanto al punto de que me fui de ahí y, y uso Linux desde hace muchos años ya, este, y porque me preocupa mucho la privacidad y la seguridad, son las dos cosas que primero eh, privilegio. En todo lo que tiene que ver con el trabajo informático eh, Privacidad, seguridad, rendimiento Y a partir de ahí un montón de cosas Pero si esas tres cosas no están bien Yo eh, no, no puedo no puedo sentirme informático eh, no, no, puedo, no puedo usar un sistema informático que no es robusto Que no es ligero, que no es seguro Y que no es privado ¿tá? Totalmente privado para mí Tiene que ser privado para el usuario Tiene que proteger la privacidad del usuario y eso vamos a ir. Todo este, este video va a estar teñido de lo que tiene que ver con privacidad y seguridad. ¿Está? Porque ese es mi, mi, mi perfil. La primera parte se va a tratar de cómo instalar bien Windows. Y después... Todo lo demás que implica tener a Windows ahí en la computadora. No es instalarlo y usarlo. No es así. Así que vamos a prepararnos para el primer video que es cómo instalarlo nada más. En el siguiente, vamos a ver cómo blindarlo y darle la privacidad máxima posible y la seguridad máxima posible también. ¿tá? Exprimirlo hasta un punto en donde Windows deje de molestar, deje de fisgonear y husmear en lo que no le corresponde y se adapte al hardware que tiene y no al hardware que quiere. ¿Está bien? Vamos a tratar de hacer todo eso. Vídeo número uno, cómo instalar Windows. Para eso, para mostrar eso, lo que estoy haciendo es Estoy usando una máquina virtual. Una máquina virtual es un programa que se comporta como si él mismo fuera un ordenador. O sea que esto imaginémonos que es una computadora. ¿tá? Acá tengo un sistema operativo, que es el sistema, uno de los sistemas operativos más que protege más la privacidad. Este, si no es el que más la protege. Por lo menos estamos hablando de un sistema Linux así instalado como viene de fábrica. ¿no? Cuando el usuario Linux empieza a ajustar su sistema... Que Linux ya viene preparado para todo esto, para seguridad y privacidad, es, es lo mejor. No es lo mejor Apple, no es lo mejor Mac, por supuesto, no es lo mejor Microsoft, ni, ni, ni Windows, ni nada. Lo mejor para el mundo de la seguridad y la privacidad es Linux, y para el rendimiento también, ¿tá? Así que si te preocupa el rendimiento de tu computadora, que vaya rápido, ¿no? que, que haga lo que debe hacer y no otras cosas, que te proteja ante las intromisiones de terceros, y que sea seguro ante las... Ante los virus y amenazas, ese es Linux, no es otro Sacate de la cabeza el otro tema de que si con Windows se puede hacer, no Si con Apple se puede hacer, no Esas tres cosas solamente se dan en, Win, en Linux Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo eh, llevar a Windows a una situación similar Similar, un poco parecida ¿no? Nunca vamos a llegar a hacer lo mismo que con Linux Pero por lo menos vamos a tratarlo, vamos a intentarlo tengo un Windows 10 para instalar aquí, ¿está? Tengo una máquina virtual con un sistema operativo Windows 10 que va a arrancar desde cero, desde el, desde el minuto, desde el segundo 1, para ser instalado por el usuario. Vamos, Para eso vamos a echar a correr la máquina virtual, vamos a iniciarla y vamos a pulsar una tecla cuando la máquina nos lo pide. Este, para, esto, para llegar a esta situación vos tenés que saber eh, crear un pendrive de arranque con Windows, ¿está? Este, si no sabes hacerlo acá en el, en el, en el mismo canal, en mi canal, hay este, un, un video dedicado a todo eso, a cómo instalar sistemas operativos, en este caso se, se, estoy hablando de, de Linux, de Linux Mint y algún otro Linux por ahí que hay, pero también sirve, el, el mismo concepto sirve para Windows también, o sea que tenés que crear un pendrive arrancable, un pendrive con Windows adentro eh, para instalarlo luego en un disco duro o en un dispositivo de almacenamiento interno de un ordenador, ¿está? Acá tengo, este sistema operativo subyacente, lo que está por detrás de todas estas ventanas que tenemos abiertas ahí, es OpenSUSE, que es el sistema Linux que uso yo, uso yo desde hace muchos años. Este es un medidor de recursos de hardware, ¿está bien? Eh, en este caso podemos ver, mi máquina tiene cuatro procesadores que están trabajando al 20% más o menos. La máquina eh, está consumiendo en, más o menos, eh, sin, casi 5 GB de RAM, de 8 disponibles, ¿está? Eh, estos recursos aquí adentro están sumados los recursos de la máquina virtual y de la máquina real, el hardware las piezas físicas está para ir llevando un control, lo de abajo es el historial de la red acá se va a detectar si Windows empieza a descargar cosas por sí mismo sin avisar y cosas así, acá va a empezar a este, trabajar la red ¿tá? esa es la, la, la cuestión tener un, una especie de, de, de observatorio para Windows no solamente instalarlo, sino ir viendo qué hace Windows, porque nosotros es es lógico y es claro y es evidente que de Windows no sabemos nada. Sabemos usarlo, pero no sabemos qué pasa con su código interno. Lo que sí sabemos es que es un programa espía, igual que Facebook, que es una aplicación espía. Podrá importarle a mucha gente o no, pero lo cierto es que Windows te espía. Y lo cierto es que Mac también. Y lo cierto es que Ubuntu, por lo menos en el pasado, te espió también. ¿tá? Entonces vamos a tener eso en mente. Vamos a decirle que nuestro idioma es español para poder avanzar. En este caso yo lo voy a dejar todo así porque dependiendo de la configuración del teclado que, que tengamos ahora, dependiendo del teclado físico que tengamos aquí en nuestro poder, va a ser cómo configuraremos el teclado después. Entonces como estoy pensando en un video para multipropósito, no para mí, sino para mucha gente, lo voy a dejar así y después vamos a ir a configurar los teclados, ¿está? Por ahora vamos a dejarlo así, vamos a darle clic en siguiente y en instalar ahora. Eh, acá vamos a tener que elegir el, la unidad de almacenamiento en donde vamos a instalar a Windows. Una cosa importante es que los tamaños utilizados ahora por mí, lo, los tamaños de, de particiones que ustedes van a ver que yo utilizo, no son los que recomiendo que utilicen ustedes. Yo voy a hacerlo así, ¿por qué? Porque yo estoy instalando en una máquina virtual y las unidades de almacenamiento en las máquinas virtuales son siempre más pequeñas. Entonces hay que adaptarse a ese espacio. Pero si lo vas a instalar en un disco duro de tu computadora, yo te voy a ir explicando cómo calcular los tamaños, cuántas particiones hacer y todo eso. Eh, voy a instalar eh, Windows 10 Home, ¿tá? la versión mínima de Windows 10, la más barata. Eh, otro tema es que Windows no es gratuito. No lo vamos a piratear a Windows, lo vamos a usar así como está. ¿Tá? Vamos a permitir lo que Windows permita. Lo que no permita, no lo vamos a hacer. ¿tá? Esto es todo legal. ¿tá? Esto es una copia bajada legalmente. Y no vamos a piratear nada. Eh, Windows 10 Home, que es la más liviana de las versiones. Nos vamos a fijar de que diga X64 o AMD64, que es lo mismo. Porque si es de 32 bits va a decir IX86 o 32 bits Y eso no nos va a servir. Así que es correcto, Windows 10 Home, arquitectura 64 bits. le vamos a dar en siguiente. Y ahora va a llegar el momento de hacer particiones. Como este Windows 10 es de 2019, más o menos, con última actuación en junio de 2018, eh, puede ser que a ti te, surjan algo, te surja alguna pantalla extra o alguna ventana extra que yo no tuve en cuenta al momento de hacer este video. Si es así, puedes dejarme acá abajo este, todos los comentarios que quieras y yo te voy a ir respondiendo de a poquito en la medida en que el tiempo me dé. De todas maneras, te lo, lo voy a dejar claro ahora. Todo lo que Microsoft pregunte, a todo lo que pregunte le vamos a decir que no. ¿Deseas? No. ¿Quieres? No. ¿Te parece bien? Sí. No. Esa es la fundamental, la tónica. ¿tá? Eso es lo más importante. Cualquier cosa que Windows pregunte le vamos a decir que no. ¿Está bien? Este, salvo alguna, alguna rareza o alguna cosa muy necesaria. Términos de licencia, por supuesto que hay que aceptar los términos de licencia. Sería bueno leer todo esto que está acá pero si quieres usar Windows tenés que aceptar porque si no no se habilita el botón siguiente que te y no podés continuar instalando Windows en tu computadora así que los vamos a aceptar y vamos a irle a ir a darle clic en siguiente bueno esta opción no la recomiendo nunca Hacé de cuenta que esto no está en ningún caso está buena esta opción está así para hacerlo más o menos breve y, y, y rápido el tema te voy a decir que eso no lo uses nunca no hay justificación posible, eso no se usa ¿tá? vamos a ir a la de arriba a Windows hay que instalarlo desde cero si vos usás la, la opción de abajo que es para reinstalar un sistema operativo Windows sobre otro que ya está instalado, Windows hace las cosas mal, o sea que no uses eso, ¿tá? vamos a ir a perdón, la de arriba la de arriba no, es la de abajo la que hay que usar ¿tá? repito la opción de arriba no se utiliza, porque cuando, cuando Windows dice instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones, lo va a terminar haciendo mal ¿Está? va a terminar haciendo las cosas mal, va a terminar sobreescribiendo cosas que ya están, va a terminar creando carpetas que no sirven para nada y poniendo un montón de, de información en tu disco duro que te va a ocupar un montón de trabajo y que no vas a poder borrar además. Entonces vamos a dejarlo pasar esto, vamos a ir a la opción de abajo. Personalizada, instalar solo Windows. Avanzado, ya típica cosa de Microsoft, ya avanzado. Cuidado, cuidado que esto es, es solamente un procedimiento que tiene que hacerlo alguien que sepa. Nadie sabe y todo el mundo lo hace igual. Así que vamos a hacerlo nosotros también. ¿tá? Bien, espacio sin asignar. Yo creé una unidad de 40 gigas. ¿tá? Acá viene todo un tema de cuántas particiones se precisan para instalar un sistema operativo Windows. Yo te digo que son cuatro. Ahora, cuatro, no es una ni son dos, son cuatro. Eh, vamos a dejar que Windows haga lo que quiera y después que Windows haga lo que quiera nosotros vamos a hacer lo que queremos nosotros porque a Windows hay que dejarlo hacer lo que él quiere y después decirle, ¿estás contento? ahora me haces hacer caso a mí si vos tratás de hacer antes que Windows lo que vos querés Windows te va a sobreescribir tu criterio y va a hacer lo que él quiere eso también tenelo en cuenta eh, vamos a hacer una partición de vamos a hacer una partición de 30 GB acá, le vamos a dar nuevo ¿Cómo se hace una partición de 30 GB? Voy a abrir la calculadora. Tengo una calculadora aquí, ¿tá? que es del sistema operativo Linux subyacente. ¿Mm? Voy a ir acá. No, no se puede correr la ventana ahí adentro, pero bueno, no importa. A ver. calc, ahí. Si quiero hacer una partición de 30 GB, yo pongo, escribo 30 por, y el múltiplo es 1024. 1024. Y ahí me da 30.720. Entonces yo vengo acá y pongo 30.720. Y aplicar. Para asegurarse de que todas las características de Windows funcionen correctamente. Mentira. Es posible que Windows cree particiones adicionales. Es posible, también es mentira. Va a crear particiones adicionales. Por eso les digo, primero que Windows haga lo que quiera. Y luego nosotros vamos a hacer lo que queremos nosotros. vamos a Nosotros fijamos una partición de 30 GB en donde Windows va a hacer lo que quiera ahí adentro. Después nosotros vamos a eliminar una cosa y a crear otra ahí adentro, ¿está? A aceptar. Eh, estos archivos que, que Microsoft eh, generó, unidad partición 1 de recuperación, partición 2 de no sé qué, partición 3 de no sé qué, no son necesarias. Pero Windows las hace igual. Dejémoslo. Si Windows es feliz así, dejémoslo así. Lo que vamos a hacer ahora, como yo quería una partición de 30 GB, y Windows comió 529 MB, 99 MB, 16 MB, lo que vamos a hacer es eliminarla a esta partición de 29.4, eliminamos, y la vamos a crear de vuelta. Entonces vamos a, al espacio sin asignar, nuevo, y teníamos a la calculadora 30.720, entonces ponemos 30.720, y le damos a aplicar. ¿Te gustó Windows ahora? Ahora sí podemos seguir. Bueno, gracias. Entonces tenemos las cuatro particiones que les dije. Una, dos, tres, cuatro para instalar Windows. Pero hay una partición más que hay que hacer, por eso yo dejé un espacio reservado aquí, de casi 10 gigas, para datos. Tú no podés tener al sistema eh, instalado en todo el disco duro. Tú al sistema operativo, y esto vale para Linux también, y para, y para Apple, para Mac, tenés que tenerlo en una partición, y a los datos en otra. Porque si a ti se te rompe Windows mañana y vos tenés que formatear la máquina y tus datos están en el mismo lugar en donde está Windows, te vas a querer matar. Entonces, Windows en un lado, los datos en otro. Eh, vamos a formatear esta, esta partición que está acá. ¿tá? Vamos a dejarle el máximo tamaño posible y le damos clic en aplicar. ¿tá? Bien. Obviamente que Windows no se puede instalar acá porque es muy chiquita. Lo vamos a instalar aquí. Si ponemos aquí... O aquí, o aquí, o aquí, el mensaje de error se ve, es claro, ¿verdad? Pero Windows va a ir acá. Entonces, vamos con los tamaños que importan acá. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que la partición que vos hagas para Windows, cuando estés instalando Windows en, en un lugar que no sea una máquina virtual, cuando lo estés instalando en tu computadora, como lo hace cualquier persona, hagas una partición de 400 GB, ¿está? Que tengas un disco de un terabyte, o sea, 1024 GB. ¿está? Y que hagas una partición de 400 gigas para Windows. Entonces ponemos 400 por 1024. Tu partición, esta partición que está acá, tiene que ser de 409.600. ¿Está? Y el resto de todo. Todo lo que, lo, lo que sobre. ¿Está? La otra partición que va a, usar, va a ser usada para datos de todo lo que sobre. Así que, por ahora, vamos a darle clic en Siguiente. Windows va a empezar a instalar, a copiar, a hacer un montón de cosas. Estado copiando archivos de Windows, preparando archivos para la instalación. Acá va a demorar un poquito. Luego va a instalar características, va a instalar actualizaciones, lamentablemente. Luego va a terminar y luego nos va a permitir continuar con la instalación donde vamos a tener que ponernos unos binoculares y tener mucho cuidado con lo que hacemos porque hasta ahora ha sido relativamente fácil todo, pero ahora empieza lo bueno. Después de 10 minutos, 15 minutos, un poco más, depende del hardware del ordenador, se va a reiniciar y va a aparecer esta pantalla que está acá. Seguramente nos va a hablar Cortana, la asistente de Microsoft, a la que también le vamos a decir todo que no. Una descortesía de un caballero diciéndole todo que no a una dama, pero la verdad es que esta dama está este, muy contaminada por Microsoft. Demasiado. Hola, soy Cortana y estoy aquí para ayudarte. Observen la red. Inicia sesión, ¿Sí? activa el wifi y tu PC estará listo. Bien. Corta a eso. La voz o el teclado por el camino y si prefieres que guarde silencio, por favor, sí. selecciona el icono pequeño del micrófono situado en la parte inferior de la pantalla. Bien, por favor, muéstrame el icono. Si necesitas un lector de asistencia en pantalla, presiona Windows, Control y Entrar al mismo tiempo para activar el narrador. Quédate tranquila que no lo bueno. vamos a hacer. Como introducción creo que ha sido suficiente. Yo también lo creo. Comencemos. Dale, déjame empezar a mí. Vos andá tranquila nomás. Andá para tu casa tranquila. La región está establecida como Ta. España. Sí. ¿Es la correcta? Eh, no voy a corre... no voy a responderte nada. Así que vamos a tachar el micrófono. Ta. Cortana se fue. Cortana se fue. Igual no estamos seguros de Cortana se fue porque hacer clic en un icono y pensar que el micrófono se apagó. miren, miren la red. Miren lo que es la actividad de red. ¿Tá? no es el sistema subyacente el que está consumiendo datos ya, Microsoft acá ya está espiando, esto es para mostrar en tiempo real, porque yo soy un hincha, un fanático, un lo que vos quieras de Linux, un fundamentalista, un militante, lo que quieras, pero lo que muestro es cierto, yo no engaño a los, a la gente, ni a mis estudiantes, ni a los ni a mis amigos, ni a la gente con la cual hablo, ¿tá? acá se ve actividad de red que es por Windows, lo que hice fue mutearle el micrófono. Está mal dicha esa palabra. Silenciar el micrófono para que Cortana supuestamente. Miren cómo sigue Windows acá, ¿no? Este, enviando datos y recibiendo datos sin nuestro consentimiento. Eh, a Cortana le dije que no, que se calle. ¿tá? Entonces ahora voy a, voy a dejarlo. Voy a poner Uruguay. Si quiero. Si ustedes quieren, dejen España, hagan lo que quieran. ¿Tá? Yo voy a poner Uruguay. Y le voy a poner, vamos a mirar qué es eso del sí. Vamos a prestar mucha atención a las pantallas. ¿tá? Empecemos con la región, ¿de acuerdo? Y sí, si no, no podemos hacer nada. O estamos de acuerdo o estamos de acuerdo. ¿tá? Esta es la distribución de teclado. Vamos a ponerle que sí, por lo que expliqué antes. ¿Quieres agregar una segunda distribución? No, omitir. Estos son los pasos para instalar Windows bien instalado. Configuración importante. Miren cómo sigue consumiendo recursos de red. ¿Qué está haciendo acá Microsoft? No sabemos. ¿Qué está haciendo Windows? No sabemos ni vamos a saber tampoco. Este, nadie le dio permiso para nada y el tipo de todas maneras está... Esta es la mejor manera de demostrar. ¿tá? Veamos las novedades. Bueno, qué importantes las novedades de Windows. A ver. a ver qué nos va a traer Microsoft. ¿Qué nos va a contar? Sí, un momento. Esta frase, un momento... Crábense en la cabeza porque la van a ver 200 veces. Siempre, espere un momento. pero Bueno, Vamos a agregar la cuenta. Seguimos consumiendo datos de red, ¿tá? Vamos a agregar la cuenta. Eh, bien. ¿Correo electrónico? No. Ninguno. Nada. Microsoft no tiene por qué saber quiénes somos ni qué correo tenemos, ¿está? Porque además no ofrece nada a cambio. Ellos dicen que ofrecen cosas, pero en la realidad no funciona eso que ofrecen, como muchas cosas que hacen. Entonces vamos a darle crear cuenta, ¿está? Y en este caso, eh, vamos a decirle, no, no, no, no, crear cuenta no. Ah, a ver, bien, vamos para atrás. Eh, acá le vamos a dar a... Siguiente. <risa> Windows se dio cuenta que estamos conectados a la red. Y no nos deja salir de este bucle. Yo no quiero crear una cuenta online. Quiero una cuenta offline. A ver. Miren cómo complican las cosas, ¿no? A ver, más información. No. Eh... Siguiente. Cuenta. Usar el número de teléfono en su lugar. Usar el de correo. No, esto está mal. Esto es para que vean lo siguiente. Desconecten el cable de red de la tarjeta de red desconecten porque ya ven que Microsoft está abusando ya, ya está robando datos o sea ya, ya está violando la privacidad de manera flagrante no puede ser que Microsoft no te deje crear una cuenta fuera de línea offline una cuenta local no puede ser inadmisible lo que voy a hacer es apagar la máquina voy a decirle a... Voy, a, voy a hacer lo siguiente voy a apagar la máquina voy a darle acá en cerrar porque Windows no te deja apagarlo queda ahí en ese ¿no? apagar la, la máquina voy a ir acá a, a red y lo que voy a hacer es no, no habilitar nada, no habilitar nada y no habilitar nada, ¿está? ya está, ahora sí no va a poder este, conectarse a nada y ustedes lo van a ver ahí, ¿está? así que la voy a iniciar de vuelta a la máquina porque no se terminó esa, esa etapa de la instalación y va a volver a, a un punto como los videojuegos al último punto guardado ver, bueno, está, empezó desde acá, Uruguay ya recuerda que pusimos Uruguay, ¿sí? un momento Estemos atentos a la actividad de red. Español, sí. Eh, no quiero agregar ninguna segunda distribución de nada. Omitir. Un momento. Vamos a conectarte a una red. No tengo internet. ¿Ven? Este, esto no aparecía antes. Esto nunca nos dio la oportunidad a Microsoft de hacer esto. Así es Microsoft. Así es como procede. Está bueno que quede expuesto todo esto. No tengo internet. sabes qué, Microsoft? No tengo internet. Ahora sí. Ahora sí está donde tendría que estar. Así que, desconecten cualquier cable de red cuando vayan a instalar Windows. Por favor, por favor. ¿sí? Eh, continuar con la configuración. O sea, hay mucha más información por descubrir si te conectas a Internet. No, pues ya sabemos, por descubrir para Microsoft, no para el usuario. Hay mucha más información por descubrir para nosotros, tendría que decir, si te conectas a Internet. Tendrían que hablar en primera persona. Pero como, como son gente muy atrevida, lo que hacen es este tipo de procedimiento. Entonces... Seguridad avanzada con, con una cuenta, con una configuración completa, lo que le llaman ellos, completa para ellos, vos tenés seguridad avanzada y privacidad. Mentira, mentira, privacidad peor todavía. Acceso gratuito a Office, online, Outlook, esto sí es cierto, esto sí está bien, ¿tá? pero hay que ver el costo que se paga por hacer esto, que es enorme, es tremo, tremendo, tremebundo, como la como Doña Tremebunda, la, la, la suegra de Condorito, ¿se acuerdan de Doña Treme? Bueno, tremebundo es esto. Descubre las mejores características de Windows 10. Sincroniza la foto de tu teléfono. Miren lo que es. Involucrar al teléfono con el ordenador. No, por favor. Desde Android todavía. O sea, vulnerar a Android por culpa de Windows. No, no, no. Continuar con la configuración limitada. Limitada para Microsoft. Recuerden eso, no para el usuario. ¿Quién va a usar este equipo? Le voy a poner usuario. Usuario. ¿eh? Siguiente. Crea una contraseña fácil de recordar. Bueno, acá la contraseña tiene que tener más de 8 caracteres, no 8, más de 8. Tiene que tener letras mayúsculas, letras minúsculas, símbolos y números. Así que le voy a poner, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uh, 9 y 10. Y le puse letras minúsculas, letras mayúsculas, números y símbolos a eso que está ahí. Por supuesto que la contraseña no se dice. A nadie, ni a tus, como decía este, mi, mi profesor de, del centro Linux, a, a quien le mando un abrazo por acá, este, la contraseña no se la des ni a tus hijos ni a tus empleados. Así de fácil. Sí. Ahí. Bueno, crear preguntas de seguridad para esta cuenta. No. Si vos no creás las respuestas de seguridad en realidad, no es crear preguntas, es crear respuestas de seguridad, porque las preguntas te las da Microsoft, vos lo que tenés que hacer es crear respuestas. Si vos respondés a lo que te pregunta Microsoft, estás dando tus datos a la empresa, a Microsoft. Todo lo que hagas en Windows va a parar a servidores de Microsoft, especialmente en esta etapa de la instalación. Entonces, pregunta seguridad uno de seguridad 1 de 3. ¿Cuál era el nombre de tu primera mascota? Miren si le vamos a decir eso a Microsoft. No, le vamos a poner... ¿Saben qué, voy a poner? ¿Saben qué le voy a poner? Viva Bill... Gates, así quedamos bien con Bill Gates Y vamos a copiar esto Con clic derecho no se puede Hacemos control C Control C en el teclado Y le damos siguiente Pregunta de seguridad 2 de 3 ¿Cuál es el nombre de la ciudad en la que naciste? Le ponemos lo mismo Viva Bill Gates Siguiente Pregunta de seguridad 3 de 3 ¿Cuál era tu apodo de la infancia? Lo mismo, Viva Bill Gates O sea, no le estamos contestando nada Le estamos contestando todo, pero sin contestar nada en las últimas versiones de Windows 10 puede que te surjan 5, 6, 7 preguntas de seguridad. Bueno, hace lo mismo en todas. Nunca des tu información real y mucho menos a Microsoft. Un momento. Bueno, bien, a ver. Hacer más cosas entre dispositivos con el historial de actividad. Si quieres que la escala de tiempo y otras características de Windows te ayuden a continuar con lo que estabas haciendo, incluso cuando cambies de dispositivo, envía a Microsoft el historial de actividades. No, señores, no. Nos vamos a arreglar igual sin eso. No es posible que siga intentando absorber, robar, extraer datos Microsoft. A todos le vamos a decir que no, que no, que no. Y no contentos con esto, porque no le creemos a Microsoft porque miente, porque hace esas cosas de utilizar la red cuando no tiene permiso y confunde al usuario para su propio beneficio. Lo que vamos a hacer, además de todo esto, es, en la segunda parte del video, es blindarlo a Windows para que no moleste, para que no sea espía, para que no sea atrevido y para que no sea inseguro, ¿tá? Así que, reconocimiento de voz en línea. Envía a Microsoft tus datos de voz para mejorar los servicios de voz. No vamos a enviar nada a Microsoft, ningún dato de voz de nada. Eh, ubicación. Eh, deja que Windows y las aplicaciones soliciten tu ubicación. Windows y las aplicaciones, usar tu ubicación, no, no, queridos, no. Encontrar mi dispositivo. Para poder utilizar esta característica, tienes que iniciar sesión en Windows con una cuenta Microsoft. No, señores. Y desde ya te digo, si tenés Hotmail, cambia ya a Gmail. Hotmail hace mucho tiempo que ya fue. Hace mucho tiempo que es un servicio tosco y malo. Y, y, y no garantido, además. Así que las cuentas de Hotmail no son cuentas eh, profesionales. Son cuentas de juguete. Perdón, pero esto es así. Dato de diagnóstico. Um, envía todos los datos de diagnóstico básicos junto con la información sobre los sitios web que visitas y el uso de aplicaciones y características. ¿Ven a lo que me refiero? No. Completo no, básico. Es más, no te permite decir sí o no. Te permite o todo o algo. Bueno, no se preocupen que por suerte hay programas que nos van a ayudar a, a, a, a, a, a seguir con esto. Está más adelante. Entrada manuscrita y escritura. Enviar datos de escritura a mano y en teclado a Microsoft para mejorar la funcionalidad de recomiendo. No, ¿cómo vamos a enviar nosotros la escritura a mano? Si no vamos a enviar ni la voz, ni vamos a enviar la escritura a mano, ni vamos a mandar una foto de la oreja, ni vamos a mandar nada. Ah, ni una muestra de, de saliva, nada. Permite que Microsoft te ofrezca experiencias personalizadas basadas en los datos de diagnóstico que hayas elegido. O sea, personalizadas para vos. ¿Cómo hace Microsoft esto? Primero conociéndote. ¿Y cómo te conoce? Recopilando tus datos. Así que le vamos a decir que no. No. ID de publicidad. Las aplicaciones pueden usar el ID de publicidad para proporcionar anuncios más personalizados. No. No queremos nada personalizado. Eh, vamos a ver si, si ya... Elegimos todo que no, todo que no. Bien, aceptar. Ahora, Windows se va a presentar y todavía quedan algunos pasos por dar en esta etapa. Estamos preparando todo para ti. Qué buenos que son. Este, es bueno ser irónico justamente para no enojarse. Cuando uno es irónico, no se, se termina. Termina estando bien porque exterioriza todo lo que siente. Eh, de alguna manera. Y no, no junta cosas que hacen mal dentro de uno. ¿tá? no desconectes tu PC, de la red sí, de la corriente no vamos a dejar pasar esta parte sí, y voy a cortar el video acá y voy a esperar a que pase esta parte y luego sigo filmando bueno, muy bien, volvimos aquí estamos eh, acá tenemos el escritorio de Windows yo lo que voy a hacer ahora es eh, cambiarle la resolución a Windows justamente para que se vea un poco más chico pero que se vea todo porque si no tenemos que estar todo el tiempo deslizándonos para arriba para abajo Ahí ahí, ahí, ahí me gustó ¿tá? vamos a hacerlo un poquito más grande ahí. vamos a darle la mayor amplitud posible así estamos tranquilos haciendo esto y entendemos bien lo que hay que hacer bueno, muy bien, acá tenemos a Windows En lo primero que hicimos fue instalarlo lo que hay que hacer, todavía estamos desconectados de internet, ¿tá? ven que podemos apreciar que hay una planicie ahí que Windows no, no, no incidió para nada en las cuestiones de red este, lo que vamos a hacer ahora es crear un usuario ¿tá? vamos al panel de control cuentas de usuario cuentas de usuario administrar otra cuenta agregar un nuevo usuario en configuración ¿tá? luego agregar otra persona a este equipo lo mismo Microsoft acá bueno, si estuviéramos conectados a la red estaría pidiendo que pusiéramos nuestro mail y todo, nunca pongan el mail en nada de Windows, ¿está? ¿Quién va a usar este PC? Le vamos a poner... este, Vamos a ponerle... Prueba. ¿Está? Vamos a ponerle, no sé... Tito. ¿Está? Tito. Introduce la contraseña. Ahí va. ¿Tá? En caso de que veáis la contraseña... ¿Cuál es el nombre de tu primera mascota? ¿Cuál era? A ver si se acuerdan. Viva Bill Gates. ¿Cuál es el nombre de la ciudad? Viva Bill Gates ¿Sí? Muy bien ¿Qué más? Tercera pregunta Apodo de la infancia Vamos a copiar esto Clic derecho a copiar Ahora sí podemos Clic derecho a pegar ¿Está? Siguiente Bien Tito cuenta local ¿Está? Eh, vamos a ir ahora A usuarios de vuelta eh, Vamos a cerrar todo esto Vamos a panel de control Usuarios Cuenta de usuario acá Cuenta de usuario acá y vamos a ir a administrar otra cuenta. Tenemos dos cuentas. Una que dice usuario, que es la cuenta local, administrador. Y la otra que es Tito. ¿tá? Quien va a usar la computadora es Tito o Tita. No lo va a usar usuario. Lo va a usar Tito con una cuenta local. No lo va a usar una persona con una cuenta administrador. Uno de los peores eh, hábitos que tiene la gente es usar cuentas de administrador porque se creen que como es como la computadora es de ellos, ellos tienen que usar la cuenta de administrador. Eso es un error garrafal, enorme, un error imperdonable una vez que se tiene la información. Yo ya hice un video específicamente y únicamente sobre esto en el canal, ¿tá? se llama algo así como creación de cuentas de usuario en Windows 10, Fíjense ahí si quieren saber por qué no hay que usar cuentas de administrador. ¿tá? En definitiva, porque hasta los virus tienen permiso de hacer cualquier cosa en la cuenta de administrador. Si después le, le echamos la culpa a Windows por esto, la culpa primero es nuestra. ¿tá? En cualquier sistema operativo, en Mac, en Windows, en Linux, se debe usar cuentas locales. ¿tá? Ahora lo que vamos a hacer es pasarnos a la cuenta local. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en la cuenta de administrador. Ya no tenemos que hacer más nada. Así que nos vamos. Vamos a vaciar la papelera para dejar la casa limpia. está. Como quien dice vamos a cerrar sesión, perdona, y no, acá vamos aquí a cerrar sesión, cerrar sesión y vamos a iniciar sesión como usuario, eh, como Tito ¿ta? ahora mmm, vamos a tener que configurar un montón de cosas de nuevo porque Microsoft se pone pesado, se pone muy pesado ya le dijimos todo lo que queríamos y no, lo que no queríamos, pero ahora tenemos que repetir el proceso. Cada vez que crees un usuario, vas a tener que responder otra vez a un montón de preguntas eh, que, que ya respondiste. O sea, Microsoft lo que quiere es eh, la injerencia total sobre el usuario. ¿verdad? ¿Ven? Uh, está bueno mostrar todo esto. Reconocimiento de voz, no. Entrada manuscrita, no. Ubicación, no. Experiencias personalizadas, no. y de publicidad, no. Aceptar. Bien. Bien, bien, bien, bien. Ahora vamos a empezar de a poquito. Antes de darle acceso a, acceso a Internet a Windows, tenemos que recordar lo siguiente. Ya te, tenés que usar otro ordenador para bajarte. El Defender Control, el Windows Update Blocker, el Firefox y el Win Updates Disabled. ¿tá? Eso lo tenemos que... Toda esa información tenemos que procesarla antes de conectar a Windows a la red. Todavía no conectes a Windows a la red. Vamos a ir a Defender Control. ¿tá? En este caso, es una aplicación. Clic derecho, ejecutar como administrador. Cuando pida la contraseña de administrador, le vamos a poner la contraseña de la otra cuenta. Ahí va. Desactivar Windows Defender. El antivirus de Microsoft tampoco lo vamos a necesitar. Listo. Primera parte. Volvemos hacia atrás. Vamos con el Windows Update Blocker. ¿Tá? Le vamos a dar al, al x 64 Ejecutar como administrador. Ponemos la contraseña de administrador. Deshabilitar el servicio de actualización de Windows. Aplicar ahora. Por favor, espere. Listo. Está así. Está bárbaro. Eh, volvemos hacia atrás ahora vamos al win disable ejecutar con administrador vamos a instalarlo acepto la licencia para poder instalar el programa um, next next next sí. abrir tenemos que marcar las opciones, desactivar actualizaciones de Windows y desactivar Windows Defender. Aplicar ahora. Los cambios han sido aplicados con éxito. ¿Desea reiniciar el PC ahora? Sí, le vamos a decir y vamos a esperar a que Windows reinicie. Una vez que reinicie, le vamos a eh, dar acceso a Internet, con lo cual Windows va a volver a hacer lo que quiera hacer y no lo que debe hacer, pero eh, va a estar mucho más acotado su... Su, su rango de, de injerencia este, lo que vamos a hacer es controlarlo, controlar su acceso va a poder este, conectarse y hacer cosas que no sabemos pero no van a ser tantas bueno muy bien ahora es el momento de conectar a windows a, a internet, yo ya lo conecté, ya empezó a haber actividad de red acá Ven, está conectado windows ahí voy a iniciar sesión con el usuario normal sí no con el administrador, eso no lo vamos a hacer nunca, ¿sá? con el antivirus de Microsoft inhabilitado y con el servicio de actualización de Windows inhabilitado también. Porque si no Windows, lo primero que hace cuando lo conectas a la red, ya empieza a descargar paquetes y paquetes y paquetes, y actualizarse y hacer cualquier cosa, y ahí es cuando empezamos a perder el control del sistema, y el sistema nos hace perder el control a su vez, en una retroalimentación. Primero Lo que voy a hacer es agregar los iconos porque nos van a ser de, de gran utilidad voy a temas ahí eh, vamos para abajo configuración de iconos, voy a seleccionar todo equipo, archivos, red, panel de control aceptar modo escalado, así es más cómodo muy bien, esto lo dejo por ahí esto lo dejo aquí más bien esto para abajo, se va se va a la murga Dejo por acá, voy a dejar esto por acá, voy a establecer el orden que establezco siempre, así me siento como más, más tranquilo. Bien, ahora tenemos una instalación de Windows más o menos bien hecha, todavía faltan un montón de cosas. ¿tá? Así como está el, el, el, el sistema, todavía carece de algunas cuestiones de seguridad muy importantes. Está acá. Acá tenemos algo más para hacer que es muy importante. Anchequi es una aplicación que te va a proteger de programas troyanos. ¿da? Vamos a descargarlo directamente desde Windows. Esta, https HTTPS.unchecky.com Descargamos este programa. Y vamos a guardar el archivo y luego a instalarlo. ¿verdad? Vamos a abrir la carpeta, descargas. Clic derecho, ejecutar como administrador. ¿Sí? En vez de hacer doble clic, conviene hacer eso en Windows. Ponemos la contraseña del otro usuario administrador. Language Spanish. O español mejor. Mejor que nos reconozcan por español que por Spanish. Instalar. Termina. Bien. Anchequi va a estar ahí. Todo el tiempo. Residente en memoria. ¿está? Eh, ¿Qué va a hacer? Eh, protegernos de esas casillas. que están chequeadas. Cuando vos instalás software. Que hay algunas casillas chequeadas ahí para que vos instales más cosas, aparte de lo que estás descargando. Entonces vos te descargas, yo qué sé, el Adobe Reader para ver un documento PDF, y se te descarga el, el Avast y se te descarga, yo qué sé, un montón de cosas, el Google Chrome, y cosas que uno termina no queriendo, este, justamente por culpa de esas casillas que ya están chequeadas y que dicen instalar también tal y tal cosa. Instalar, además, esto y esto y esto. Bueno, y lo que hace es borrar todas esas casillas. ¿tá? Eso está, es muy importante. Siguiendo con la lista... Uh... Instalar un buen, pero liviano antivirus. Bueno, tenemos. Los antivirus que yo te voy a recomendar son de tres procedencias distintas. Uno es ruso, otro es estadounidense y otro es chino. ¿tá? Kaspersky Security Cloud, security cloud Panda Free y 360 Total Security son tres antivirus muy livianos. Y a la vez de, de ser muy livianos, son tremendamente robustos. Sobre todo Kaspersky. ¿tá? Para mí hace 20 años que pienso que Kaspersky es el mejor antivirus que existe para Windows lo tengo en mi teléfono Android le, le doy toda la confianza en todas las máquinas donde instalo Windows instalo ese y si no puedo instalar ese por algún motivo voy o a Panda o a 360 Total Security ¿tá? así que vamos a ir a Kaspersky Security Cloud vamos a ir acá vamos a ir a Firefox y vamos a poner Kaspersky Security Cloud español ¿tá? bien vamos aquí Vamos a descargar Kaspersky Security Cloud Free, ¿Sí? eh, descargar ahora, vamos a esperar a que descargue y lo vamos a instalar, ¿tá? después de instalarlo lo vamos a actualizar el antivirus también. Bien, ya descargó, vamos a abrir la carpeta, vamos a darle clic derecho, ejecutar con administrador, ponemos la contraseña del usuario administrador. Si tu computadora no te pide contraseña es porque tu instalación de Windows está mal hecha, ya para empezar, ¿está? Para que se vea bien, a mí me la pidió. Cada vez que yo quiero instalar un programa, me la pide la contraseña. Así es como debe funcionar cualquier sistema operativo. No puede ser que le hagas doble clic y tal es lo que quieras vos. No, no, no. El sistema tiene que pedir una contraseña, sí o sí. ¿Está? Continuar. Si participar en que tener cual para participar conmigo, sí. Instalar Password Manager, no. Esto no. Instalar. Es una buena aplicación, pero Anchequi protege el software basura. No protege el software que realmente puede servirnos para eh, mejorar nuestro desempeño, ¿está? Pero igual eso no es necesario. Lo que está sucediendo es que Casperky se está comunicando a los servidores, ven la actividad de red como está aquí, va a bajar 200 MB de, de, de, de paquetes o de, o, de, o de datos, se va a instalar en el equipo, y una vez que esté instalado el equipo, ya Windows queda bastante seguro, igual va a faltar más. Pero estamos en el, en el, video, en el primer video que lo que, hace es, eh, que, que lo que hacemos en él es eh, instalar Windows correctamente. En el segundo video lo vamos a blindar por completo. Eh, esto es solamente la instalación, todavía no terminamos de instalar Windows, todavía falta. En algún momento vas a llegar a esta pantalla con Casperky, vamos a, a repasar las opciones que nos, que nos este, propone. Acepte la configuración recomendada para iniciar de forma segura la aplicación. Bueno, vamos a ver. Todo lo que pasa por delante de nosotros, por más que sea de, la, de nuestra absoluta confianza, vamos a leer lo que estamos haciendo. Habilitar la protección contra anuncios para que solo se instale el software esperado y no se permita la instalación de software adicional. Bien, esto es lo que hace Anchequi. También lo va a hacer Casper, que me parece muy bien. Eliminar herramientas maliciosas, adware marcadores y compresores. Sí. Detectar otra clase de software que los criminales pueden usar para dañar el equipo. Sí. realice un recorrido por las funciones de la aplicación. No. Aplicar. La aplicación se instala correctamente. Listo. Está. Ya podemos. Eh, no, esto tampoco, no, no queremos conectarnos a nada, no nada. Ahora cerramos esto, cerramos el Firefox y tenemos a Windows acá eh, con Kasperky. Bueno, ahora lo primero que hay que hacer es hacerle doble clic a Kasperky. ¿Mm? Eh, no, no, no, esto no. A ver. Vamos aquí clic derecho. Mm, Security Cloud. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas, Kaspersky? Que por culpa de esto tengo que cambiar de antivirus delante de todo el mundo. Me está dejando pegado, Kaspersky. Yo no quiero crear una cosa. Yo quiero un antivirus nada más. Quiero activar mi antivirus y nada más. Así que, vamos a ir acá. Clic derecho. A ver, Soporte. No, no, oh my god. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? En vivo y en directo voy a desinstalar. Voy a poner Kaspersky Free, ¿sí? Vamos a ir a la clásica, a la, a la, a la, a la de toda la vida. ¿Mm? Nada de, de, de antivirus modernos de Kaspersky, nada, sino el común y corriente. Ah, y caemos en lo mismo, a ver. Kaspersky Free. Kaspersky Free, español. A ver. Kasperky carga sale ahora, ¿está? Bien. No, pero Security Cloud no. ¿Cómo hago para abrir Kasperky? Por favor. ¿Cómo hago para activar Kasperky? Yo no quiero cuenta. ¿Vieron que aparece una, una pantalla y después se va? el ¿Se espacio, no, está no, está pena. No. Bueno, ¿saben qué? Kasperky no va más. Mientras se comporte así, no va más. Porque. Estar obligados a poner una cuenta de algo, no, nosotros queremos un antiguo que funcione nada más, así que vamos a irnos de acá y vamos a instalar el 360 total security. Así que 360 total security, chao Kasperky. lamentablemente no estás actuando de manera inteligente con esto, nosotros los usuarios queremos... Los usuarios preocupados por la seguridad queremos un antivirus que funcione, no queremos conectarnos a ningún servicio más allá de lo que hace el antivirus. Así que vamos a descargar el 360 Total Security, porque lo que queremos es justamente que no nos espíen, no queremos dar nuestros datos, Kaspersky, a ver si nos entendés. Así que vamos a bajar esto, vamos a ir aquí, vamos a abrir la carpeta, vamos a eliminar el instalador de Kaspersky, vamos a desinstalar a casper vamos a tener que reiniciar la máquina muy bien subsanando el error de kaspersky vamos a ir a la carpeta de descargas y vamos a instalar el 360 total security vamos a ejecutar como administrador vean cómo a cada rato pide la cuenta la, la contraseña de administrador quiero decir la cual yo le doy así tengo control de lo que está pasando no dejo que windows haga lo que quiera yo tengo el control de lo que está pasando Tampoco dejo que los programas hagan lo que quieran, sino que yo les doy permiso a los programas para que hagan lo que me parece razonable que hagan y lo que no, no. ¿Ah? Se está instalando el antivirus chino, el 360 Total Security. ¿sí? Si ustedes quieren pueden instalar el, el, el, el Key, olvídense de lo que dije. ¿Ah? Porque ya a veces pasa eso con estas empresas, hasta hace poco esto no pasaba, yo vivo instalando ese. Ahora voy a tener que dejar de instalarlo justamente, es una pena, realmente es una pena. Pero está, cuando las empresas toman decisiones que no nos sirven, hay que abandonarlas de inmediato, no hay que dudar. Yo les, les acabo de decir que hace 20 años que vengo pensando que, anti, que Kasperky es el mejor antivirus y aún así les estoy diciendo ahora, no lo instalen. Lo que a mí me interesa es proteger al usuario y proteger su integridad y proteger su, su privacidad. Así que conectarse a la cuenta Kaspersky de no sé qué y crear un mail y cosas, nada. No. eso se hace de forma voluntaria, no por obligación ¿tá? ¿instalar el navegador Opera ven? no, no señor, instalar no sé qué pasa que Anchequi no está funcionando en algún momento va a funcionar ¿tá? pero en este caso no está funcionando igual instalen lo que está, está bien tener ese programa instalado instalar quizás porque es un antivirus y está en un entorno tipo sandbox de seguridad qué, qué raro que pasó con los dos antivirus esto de la casillita esa que no se, que no se desactivó sola pero bueno, nada, no importa Ustedes instalen el y que ese funciona muy bien. Una cosa es la experiencia general y otra son las experiencias, las experiencias particulares que ocurren este, a cada quien. ¿Tá? Ahí se instaló. Miren qué fácil. Ya está instalado. Se instala muy rápido este antivirus. Es muy, muy liviano. No causa impacto en el sistema de forma muy gravitante. Y sin embargo es muy seguro, muy sólido también. Bien. Seguimos. Ahí te dice, este, bueno, bien, está pronto. Voy a cerrar la ventana. Tendríamos que dar un análisis rápido. ¿tá? Vamos a ver, si es rápido el análisis, lo vamos a hacer. Si no, yo voy a cortar el video y voy a seguir después. Eh, no tiene que encontrar ninguna amenaza. A ver. Eh, un antivirus que requiere permiso. Miren cómo es el software, ¿no? Este, un antivirus que requiere permiso de administrador para proceder. O sea... Se supone que ya tiene permiso de administrar el antivirus, pero bueno, nada. Así es el software, así es Windows y así es el mundo, el ecosistema de Windows. Es una paradoja tras otra, una incongruencia tras otra y al final termina pagando el usuario por, por todo eso. Este, va bastante rápido el análisis, lo vamos a dejar a que termine. Bien, no hay amenazas como se espera, ¿verdad? Si bien estuvimos, desconect... si, si, si bien estuvimos conectándonos a Internet sin antivirus por unos segundos... Nos conectamos solamente a un par de, de páginas sumamente seguras y por un tiempo muy limitado. No te creas que sin antivirus, por más que accedas a Wikipedia, Windows no se va a infectar. Eso es, es algo que escuché decir incluso a profesores de informática. Es, es, es complicado porque es el individuo el que, el que, el que vulnera las, las normas de seguridad primero, sin saber además, y teniendo capacitación. Eso, eso es lo que uno no entiende. Bueno, finalizar. Está, bárbaro. Ya está. Nos podemos olvidar del antivirus. A otra cosa. Ya está. Nos centremos en Windows. Ya está. Le, lo, le te, tenemos una cuenta de, de usuario que no es administrador, tenemos un antivirus bien instalado, que hizo un, un, un chequeo general, un control general y no encontró nada, perfecto, ya está ahora vamos a ir por Iobit Driver Booster vamos a ir acá a Firefox el navegador más seguro Iobit Driver Booster actualizar driver de PC gratis Sí, muy bien mientras estamos haciendo esto, descarga gratis bien, versión pro no descarga gratis, guardar archivo, bueno a este programa hay que hacerle un par de ajustes que yo también tengo videos en el canal que indican esos ajustes cuáles son este, porque se pone medio pesadito para, para actualizar todo y para iniciar, para iniciar junto con Windows y buscar este, y consumir recursos de hardware de forma innecesaria y eso lo vamos a, a, a, a apenas lo instalemos lo vamos a configurar eso para que no moleste, está pronto así que cierro el navegador Trae Booster Setup, clic derecho, ejecutar como administrador. Vamos a ir a poner la contraseña del usuario y administrador. Y vamos a instalarlo. Este programa lo que hace es actualizar los controladores. Los controladores también son una fuente de vulnerabilidad cuando están desactualizados. está Todo software desactualizado abre las puertas a la vulnerabilidad ¿tá? no solamente hay que tener antivirus y programas que nos protejan y programas que nos cuiden sino que hay que estar actualizado todo el tiempo no hay que utilizar versiones de Windows anteriores a Windows 8.1 hoy los sistemas operativos son Windows 8.1 y Windows 10 sobre todo Windows 10 si estás usando Windows 7 está mal si estás usando Windows Vista está mal y si estás usando Windows XP está tremendamente mal, ¿tá? eso está todo mal el software obsoleto conduce a problemas de eh, violación de la privacidad, violación de la seguridad, infección, amenazas, fuga de información, etcétera, etcétera. No utilices sistemas operativos obsoletos. ¿tá? Así que, bien, bueno, personalizar, instalar nunca, siempre personalizar. Crear un icono de escritorio, anclar acá, tipo de archivo asociado, está bien, está, instalar. Muy bien. Bueno, acá sí funcionó Anchequi, porque si no esto eh, estaría marcado como sí, acuerdo instalar los programas de arriba y hacer su célula. No, no, gracias. Siguiente. Anchequi te da un mensajecito cada vez que interviene. Ahí no lo dio, pero normalmente te lo da el, el mensajecito. A ver si está funcionando por las dudas. Se está ejecutando. ¿tá? registro de actividad. A ver qué hizo. Nada. Bueno. Ofertas rechazadas, por ahora ninguna. No funcionan todos los casos, pero van a ver que va a funcionar y los va a salvar. De varias. De varias. Eh, suscríbase a boletín. No, gracias. Esto sí está bien. Te invitan, suscríbase. Le decimos que no y ya está. Saber más en línea no. Analizar ahora. ¿está? Vamos a analizar. Vamos a cerrar esto. Y a cerrar esto. Y vamos a permitir que el programa eh, se despliegue en pantalla y que analice... Eh, todo lo que sea obsoleto en este caso, acá va a haber muy poca cosa obsoleta porque es una máquina virtual esto y está funcionando con los drivers de la máquina anfitrión que están perfectos, ¿tá? pero en este caso eh, ustedes van a tener varias, varias, este, varios renglones acá para actualizar, lo que tienen que hacer es esto cada renglón que diga actualizar, tienen que darle clic ahí, en la palabra actualizar. ¿tá? ¿Vieron que Dice actualizado, actualizado, actualizado. Esto es, esto es viejazo, el 2006, 2006. Son drivers virtuales, ¿está? Pero los drivers de ustedes no van a, a, a estar todos actualizados. Van a estar todos desactualizados. Por tanto, le dan acá en actualizar. El programa dice, está, ehm, esto sí, que tal vez necesites deshabilitar tu software de seguridad. Esto no pasa nunca. Tal vez veas ocasionales pantallas negras o interrupción de programas. Eso es verdad, es normal. Tiene que ser así, lamentablemente. Tal vez se encuentre con ocasionales desconexiones de red cuando utiliza controladores de red. Eso no importa, está todo bien. Ok, está actualizando. Ahora acá arriba vas a ver el progreso. ¿no? Va a empezar acá y va a terminar aquí. Va a actualizar eso que está desactualizado, que es un controlador de medios de almacenamiento en este caso, pero puede haber muchos en tu caso. Seguramente va a haber muchos en tu caso. No necesitas descargante los drivers de la impresora ni de nada. Este programa es maravilloso porque vos. Conectás una impresora que no anda y después abrís esto y la impresora está ahí. Y vos le decís actualizar o instalar y listo, queda la impresora andando. ¿Restauración del sistema de Windows no está habilitada? Eh, por favor, puse OK para habilitarla y crear con driverbooster.restauración. Sí, por un tema de seguridad vamos a decirle así, que Driver Booster cree como una foto del sistema porque si algo sale mal podemos volver al momento en que sacamos esa foto y este, al momento previo del desastre, si es que ocurre un desastre, y seguir utilizando el sistema operativo como si nada, ¿tá? Nunca pasa nada, a mí nunca me falló este, este programa ni nada por el estilo, pero puede pasar. Las opciones de seguridad siempre están, nunca están de más. ¿ta? Ahí está instalando, no va muy rápido, no es una, una cosa muy rápida esto de instalar drivers, generalmente se demora bastante, vas a tener para entretenerte acá cuando llegues a esto, a esta etapa, pero lo que te aseguro que lo vas a hacer mejor que los técnicos que andan por ahí bien, está pronto, cuando sale esto, le damos clic en cerrar, ta. no hay nada para actualizar, está todo actualizado, está todo bien, está todo bien, así que ahora no vamos a cerrar, vamos acá, a esta, a esta parte de opciones, vamos a opciones justamente, y vamos a ir para abajo del todo, actualizar manualmente, probablemente no obtenga el último controlador a tiempo, si, sí, no pasa nada, porque... Va a ser el usuario el que tenga control sobre el sistema, no los programas ni el sistema operativo. ¿tá? Así que hay que acordarse de ejecutar esto y ver si hay algo para actualizar. ¿tá? Analizar con una frecuencia determinada, primero le ponemos mensualmente y después le sacamos esta casilla. De vuelta, cuanto más actualizado esté el sistema, mejor. Pero no podemos permitir que los programas que actualizan cosas se se prendan siempre con Windows para ver si justo hay una actualización de driver que se da una vez por semana, o una vez por mes, o una vez cada dos meses. Entonces, somos nosotros los que tenemos que acordarnos de cada tanto, decir, a ver si hay alguna algún, algún controlador desactualizado. Creo que es solo eso nada más. A ver. Sí. Ah, acá no análisis prioritario para los controladores de dispositivos estabilidad primero, obtenga la mejor estabilidad en los dispositivos para un mayor rendimiento y seguridad ahí, ¿está? esto, analizar automáticamente los nuevos dispositivos conectados no, analizar actualizaciones para componentes de juegos, no solo drivers y solo cuando queramos nosotros, minimizar la bandeja del sistema cuando el programa se cierre, no bien, ahora le damos ok está pronto, ahora le damos cerrar nos fijamos que se haya cerrado no está acá, no está acá. Perfecto. El sistema está actualizado y configurado. Eh, Wsusoffline.net. Ususoffline.net. Vamos a ir a Windows. Abrir el Firefox. Vamos a ir a esa página web. Wsusoffline.net. Y vamos a descargar esto acá está la versión la versión 12 es en este caso pero la versión más alta que haya ¿tá? la 11.9 no porque más vieja siempre la, la mejor es la, la más actualizada así que vamos a esta página web que es download.wsusoffline.net y hacemos clic acá en versión 12 casi no se ve el enlace de descarga pero es ahí abrir con no guardar archivo aceptar ¿tá? Eh, una cosa que vamos a precisar es el programa 7zip para abrir archivos comprimidos así que ya lo vamos a ir a descargar 7zip y ya les voy a mostrar cómo se configura también vieron que windows esto es un tema no vamos a ir acá a 7zip.org vieron que no usamos nada pirateado nosotros ni nada de pago ¿tá? todo gratis y todo bueno eh, vamos a bajar esta versión de 7zip 7zip.org bajamos esta guardar archivo vamos aquí abrimos la carpeta donde está 7zip hacemos clic acá ejecutamos administrador, ponemos la contraseña del usuario administrador no pueden decir que no les estoy enseñando a protegerse instalar y cerrar una vez que está instalado ese programa voy a cerrar el Firefox también trato de enseñar este, eh, buenas costumbres y buenas conductas para con el equipo, voy acá Acá que está 7 zip lo voy a abrir, pero no lo voy a abrir con clic izquierdo. Voy a hacerle clic derecho. Más ejecutar como administrador. Le voy a poner la contraseña. ¿Sí? Voy a ir a Tools, Options. Voy a ir a Language. Voy a seleccionar Español o Spanish. No sé por qué tiene esa costumbre de ponernos Spanish cuando somos español, no somos Spanish. Aplicar. Aceptar ahora está en español, entonces ahora vamos a herramientas, no a tools, vamos a opciones, no a options le hacemos un clic en el primer signo de más y dos clics en el segundo uno en el primero, dos en el segundo, uno en el primero, dos en el segundo y ahora le damos a aceptar y cerramos esto ¿todo para qué? para que todos los archivos comprimidos que descarguemos se puedan abrir porque Windows no puede abrir todos los archivos comprimidos puede abrir solamente un número reducido así de archivos comprimidos. Nosotros queremos un número amplio de archivos comprimidos. Así que clic derecho. 7 zip. Ex extract to. WSUS offline 120. Bien. Está extraído el archivo. Acá quedó. Primero que nada. Vamos a sacar este archivo de acá. En la carpeta de descarga no lo vamos a dejar. Vamos a ir acá. Clic derecho. Cortar. Vamos a ir a este equipo. Disco local C. Clic derecho. No. Saben que está quedando... Poco espacio en este caso. Tenemos que hacer otra cosa. Clic derecho, administrar. No nos va a dejar porque tenemos cuenta de usuario común. Hmm, a ver. Administración de disco. Claro, no tenemos. Está, está, está, está bien, está bien, está bien. Lo que tengo que hacer es iniciar sesión como administrador. Eh, voy a cerrar sesión acá. Cerrar sesión iniciar sesión en la cuenta de administrador, que para eso está y solo para eso está, que es esta la de usuario. ¿m? Porque tengo que hacer visible el otro disco. Yo dejé una partición para datos, me estoy quedando sin espacio en, en, el, en, el, en el disco C, digamos. No, no, esto no. Vamos a ir acá, clic derecho, administrar. Observen cómo se hace para que aparezca la. Porque yo acá tengo... Tengo lo que vendría a ser el DVD, entre comillas, de, la in, de, de instalación de Windows metido ahí. Y tengo el disco C, donde está quedando cada vez menos espacio. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. ¿tá? Entonces lo que toca que hacer es, ¿dónde está la partición de datos que yo hice hoy? No está. No está porque no la habilité todavía. Entonces voy acá, a administración de discos. Ahora no me va a dar ese cartel de advertencia. Voy a ir acá, a, a esta, a este que era, eh, ven que dice disco, disco C, disco 0, disco 0, ¿da? Eh, pero hay uno, hay uno que no está, es este, el, el que dice Raw r -A -W, es el que justamente tenemos que habilitar, así que hacemos clic derecho, cambiar la letra y rutas de acceso, agregar, y le, lo dejamos así, lo que diga Windows en este caso está bien, así que le ponemos a aceptar, ahora este va a ser el disco E, ahora hacemos clic derecho, le hacemos clic en formatear, Dejamos todo como está y le damos clic en aceptar. ¿tá? Si da formatos de volumen, se borrarán todos los datos. Sí, no hay datos igual, así que no pasa nada. Ahí quedó pronto, así que ahora puedo cerrar. Voy a ir, voy a ir acá a este equipo y acá apareció el nuevo volumen E. Ahora voy a cerrar esta sesión y voy a seguir desde el usuario este, anterior. ¿tá? Voy a ir ahí, cerrar sesión. La única manera de proceder para que la seguridad y la privacidad... Eh, no se vulneren, es teniendo un reglamento militar en la cabeza. No se puede pensar de forma desorganizada. Y no estoy eh, queriendo eh, decir nada que tenga que ver con política, ni nada que tenga que ver con lo marcial. Simplemente que la cabeza que genera todo esto tiene que ser extremadamente organizada, porque se nos escapa esto y se nos escapa todo. Voy a iniciar sesión con la cuenta limitada, que es la cuenta Tito, en este caso. Le puse Tito por ponerle Tito, por ponerle algo. Entonces ahora voy. No vamos a reiniciar Windows, quédate tranquilo, no te estreses. Lo que, lo que iba a mostrar era eh, justamente cómo funcionaba el programa este del WSUS Offline Updater. Yo ya ejecuté el programa. ¿verdad? Yo lo que hago es. Como, tengo, como uso una cuenta de, de usuario común y no una cuenta de administrador, este, todo, todo lo que quiero hacer que sea peligroso para el sistema o riesgoso me pide una contraseña. Si quiero instalar o desinstalar algo me pide contraseña y todo eso. Y si quiero ejecutar un programa como este que, que modifica al sistema operativo y su estructura me va a pedir contraseña. Lo primero que habíamos dicho es, en esta parte tengo que resolver primero esto. ¿Qué, Windows, ¿Qué tipo de Windows tengo? Si tengo un Windows de 32-bit o de 64-bit. ¿Y eso cómo lo hago? Eh, carpetas, este equipo, carpetas, este clic equip derecho en este equipo, ah. propiedades, Pimba. Eh, eso, muy bien, así mismo. Propiedades, perfecto. Perfecto. el tipo de sistema ahí aparece. Ahí va. Tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits por, por lo por lo pronto me olvido de toda esta parte porque esto es para 32 bits El área claro. que me interesa a mí es esta, que es la de 64-bit. No, otra es para 82, 86-bit. No claro. Ahí va. X86, es mucho más, pero es, mucho mejor bueno, es 32 -bit. -bit. <risa> Ahí va. Dice, sistema operativo de 64 bits por lo tanto, tengo que ir a X64 version. Está primero que nada. Ahora, que tengo que ver? Porque acá tengo... ¿Qué versión, ¿Qué versión de Windows tenés? tenés? Eso, eso, para ver qué casilla voy a para marcar. Para ver eso tenés que eso? ir al CMD, buscar Hay CMD el en Never. la lupita. Eso. Y pones Windows o sea, escribís WinRAR y le das Enter y ahí te dice la versión. 19.03. Muy bien, muy bien, Matías. Entonces yo acá tengo. La 1903 es la que marqué. Tengo que marcar solamente la, en la, dentro de la arquitectura que yo tengo la versión de Windows correspondiente y nada más. Después, lo que vamos a marcar también es usar eh, actualizaciones de seguridad únicamente en vez de, eh, de las actualizaciones de calidad, que le llama a Microsoft, que generalmente no son de calidad, son las que le lentecen, entorpecen, este, según el tipo de máquina que tengas Si tenés una máquina muy moderna Está bien hacer eso Pero yo prefiero solamente dejarlo así ¿está? Acordate dejé... que hay que avisar Que no, no está la versión La más nueva, no está Ah, la de, muy bien Claro, 2H, las 20H no, no sé qué cosa creo que era Sí, 20H2 no creo que era sí, que Debería H2. estar acá Debería estar aquí, la 20H2 Entonces, ah. estamos acá El tema es este, seleccionar solamente la dentro de la arquitectura correspondiente la versión correspondiente y marcar esto, ¿tá? Como yo ya hice esto, no le voy a dar en Start. Es más, les voy a mostrar cuánto, cuánto fue, cuánto descargó. Observen esto. Esto es todo lo que descargó el programa, ¿tá? Esto no es el programa, el programa está más atrás. Este es el programa, ¿tá? Pero si vos te metes en la carpeta Client... client tenés el instalador de actualizaciones, que es lo que uh -huh. importa. Miren lo que voy a hacer. Propiedades. 12.1 GB de actualizaciones bajó. ¿Está? No los voy a instalar. Mucho. Ahora, pues justamente, puede fallar. Puede fallar, ¿Tá? puede pasar cualquier cosa y estamos en vivo, en directo. ¿Tá? Lo que voy a hacer es ejecutarlo. Ejecutar como administrador, pongo la contraseña. <risa> y acá, acá que... Esto es lo interesante, lo que yo voy a configurar eh, en esta ventanita para aplicar las actualizaciones. Porque una cosa es que lo que vos configurás para descargar todo y otra cosa es lo que y configurás, falta para claro. Eso. Eh, actualizar las, las librerías en tiempo de ejecución de C++, sí. Instalar el Net Framework 3.5 y sus actualizaciones, sí. Instalar este y sus actualizaciones, sí. Certificados raíz sí. Verificar, sí. Shutdown on completion, no porque a mí me interesa que la máquina esté prendida para ver qué fue lo que pasó no me interesa que esté, llegar a mi casa y que esté apagada la máquina entonces qué pasó instaló bien no instaló Pero bien también pasó? o sea si tuvo un error le puedes poner ahí show log file que sería es, para ver lo, tipo, lo que pasó es como un registro de lo que hace y eso mismo es lo que vamos a hacer era la última cosa que quedaba y lo voy a marcar sí muy bien o sea en definitiva me queda todo instalado menos shutdown on completion y ahí le doy Start, y ahí empieza a instalar las actualizaciones que ya descargó. Así es como se, esta es una de las maneras de cómo se instala, eh, cómo se actualiza Windows 10 eh, cuando vos tenés las actualizaciones automáticas inhabilitadas para evitar que el sistema se actualice solo, te impida el uso del equipo, quede con una pantalla azul 40 minutos diciendo espere y cuando lo reinicias otra vez la pantalla azul de 40 minutos diciendo ahora espere un poco más y para evitar todo ese tipo de dolores de cabeza, lo que tenemos que hacer es esto, tomar el control nosotros como usuario, ¿está? Eso es lo que quería mostrarles.